Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Yo entiendo que esto es una conversación científica. Estamos hablando con un doctor, pero un científico nuestro, señor, el doctor Alberto Santana. Doctor, al hacer la pausa, yo dejé en el tintero. Hay personas que me han manifestado el alto consumo de cáncer, perdón, el alto consumo de carne puede ser un elemento que pudiera tal vez adelantar o crear algunos posibles temas con relación al cáncer de colon. ¿Qué hay de cierto en esto, doctor? Bien, mira, yo siempre digo que yo, yo no me, me gustan los extremos. Sí. El vegetariano, bien. El carnívoro, bien. Sí, bien. Los excesos son malos. Okay. Por ejemplo, se han hecho estudios en Argentina, Chile y Uruguay, donde ahí comen carne, carne sí. con carne. Excelente. Y pocos vegetales. El argentino, el uruguayo y el chileno se comen una libra o dos libras de sí, carne sí, sí. y el vegetal que le ponen o un ají morrón o, o dos papas, eh, que también la hacen ahí en la, en la barrilla, sí. entonces no hay fibras el problema no es la carne o los vegetales, el problema es la fibra, sí. la fibra es el bolo alimentario, lo que hace que los intestinos y el estómago comiencen a trabajar, si tú estás gordito como estamos nosotros ahora después de navidades, sí. tú vas al gimnasio, comienzas a hacer ejercicio de pesa, después se hace cardio y eso, ¿qué pasa con tus músculos que tú ves? comienzan a ponerse más en cuadrito, ¿verdad? Sí, sí. Tú quieres tener un músculo fuerte y tener cuadritos. Y eso mismo pasa en el intestino. Si tú comes carne nada más, no hay fibra. Entonces el intestino no está haciendo ejercicio, no se mueve. Entonces como no se mueve, se atrofia. Entonces ahí viene el cambio celular que dijimos anteriormente y viene un cáncer de colon. Se hizo un estudio muy bueno, un, un médico inglés, el doctor Burke. Sí. Hice un estudio con los mozambiqueños, una, una, una, una parte en África, y con los del cono sur, eh, argentino, chileno y uruguayo. Y los, chi, los, los mozambiqueños van cuatro veces al día al inodoro. Sí. Evacuan dos libras de materia locales a la semana. Es su intestino está siempre trabajando, trabajando, haciendo ejercicio levantando pesas con sí. todo esto. El argentino en promedio va dos veces a la semana al inodoro y solamente evacua 200 miligramos de materia fecal, o sea, menos de media libra sí, de materia fecal a la semana. O sea, quiere decir que no está trabajando su intestino. El 35% de la gente del cono sur sufre de cáncer de colon, pólipos o divertículos. No hay un solo caso reportado en la historia sí. en Mozambique de cáncer de colon, ni de divertículos, ni de pólipos. La conclusión que llegó el doctor Burke. Médico inglés, militar, es que si tú mantienes el ejercicio, el cuerpo se mantiene saludable tanto por fuera como por dentro. Sí. Y el ejercicio de los intestinos es evacuar. O sea que tienes que aumentar tu cantidad de fibra. Esto no quiere decir que no te comas un pedacito de carne o dos pedacitos de carne a la semana. Pero si te comes una libra de carne todos los días y pocos vegetales, entonces no va a tener ninguna eh, fibra para eliminar y tu colon no va a trabajar. Doctor, no quiero eh, dejar el tema de las carnes, porque sé que a muchos de nosotros nos apasiona bastante disfrutar de un, un rico trozo de carne y demás, doctor. Pero el tema del proceso digestivo, cuando se consume carne, cuando se consume fibra o, o frutas en este caso, ¿cuál suele ser más pesado para el organismo, doctor? Bueno, mira, la constitución genética del hombre, a sí. diferencia de algunos animales, nosotros no somos, no estamos preparados para ser carnívoros, carnívoros. Sí. Los animales que tienen los los, los, los, eh, macilar, los colmillos, tienen sí. si un nombre se me lo fue sí. ahora, son los que son carnívoros. Nosotros se supone que seamos vegetarianos. Cuando comenzamos éramos vegetarianos. Sí. Luego ya vino la cacería, el hombre nómada comenzó a, a, a irse fuera de su casa a buscar un animal para comer. Y ahí vinimos y nos hemos acostumbrado a comer carne. Sí. Antes se comía la carne cruda y ahora la cocinamos. Después uno la etapa del fuego. Te estoy hablando en la edad paleolítica, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros por naturaleza debemos ser vegetarianos, no carnívoros. Entonces, nuestro sistema tampoco está muy adaptado para las carnes, pero nos hemos ido acostumbrando a todas estas cosas. Ya nuestro hígado produce más bilirrubina, nuestro páncreas produce amilasa y lipasa, que son las enzimas que lavan y destruyen la carne. Entonces, si tú comes mucha carne, tu páncreas y tu hígado tienen que trabajar más. Sí. Entonces, al trabajar más, puede enfermarse más. Pero si tú haces con moderación, pues puedes hacerlo. Entonces, no estamos preparados para la carne, pero sí podemos comérnosla. No tenemos fibra, si comemos carne solamente, nuestro intestino no va a trabajar. O sea que en realidad, lo que tenemos que hacer es, vegetariano, pero te dije, no me gustan los extremos, yo considero que para una función normal, mejor del cuerpo, es muchos vegetales y la podría acompañar con un poquito de carne. Doctor, creo que habiendo dicho todo esto, creo que debemos centrar la medicina preventiva, probiótico, todo ese proceso que usted conoce muy a fondo, que puede ser un elemento, como usted decía al principio, una medicina preventiva y poder con esto nosotros hasta poder tener nuestro tratamiento directamente, doctor. Vamos a ver eso. Así es. Nuestro cuerpo, si lo comparamos con, con el exterior, sí. por dentro nosotros tenemos un jardín que se llama la microbiota. La microbiota son las bacterias que viven con nosotros. Nosotros tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Y un desequilibrio en esas bacterias va a hacer que uno se enferme o que se mantenga saludable. Para que el público entienda bien, imagínate un jardín que tiene una gramita verde muy bonita, tu esposa quiere sembrar unas rosas, tú le haces un redondel, le quitas esa grama y hace un hoyito y le siembra su, su, su rosa. Esa mantica de rosa va a crecer muy bonita, pero si la grama se va al tallo de la rosa, se puede morir. Sí. O sea que tú tienes que mantenerla siempre limpia, siempre tener esa armonía, grama verde bonita con las rosas bonitas. Y así que tenemos que mantener la armonía en nuestra microbiota. ¿Cómo uno cambia esa microbiota normalmente? Bueno, si yo como cosas muy picantes que no estoy acostumbrado, si yo como cosas muy grasosas que no estoy acostumbrado, si hago muchos desarreglos, entonces cambian. Pero también si como cosas que vienen infectados, cuando uno tiene, por ejemplo, una ameba, sí. que es lo más común, la ameba es como si fuera la hierba mala que va a tapar el tallito de la rosa. Entonces hay que matarlas. Pero el hombre siempre cree que matar es lo único. Sí. ¿Por qué no ayudar, prevenir? Si yo en vez de matar esa grama, esa cosa con fertilizante, hago así, cojo una tijerita y hago otra vez el redondel que yo le hice cuando la fui a sembrar, voy a tener una, un hoyito muy bonito y no voy a tener que usar cosas químicas para matarla. Entonces vamos a mantenernos así. Pero también hay otra cosa. En, en el jardín. Está lloviendo y vienen unos animales y entran, levantan la grama, tumban la matica y se hace un lodazal. Tú antes podías ver tu rosita entrando en el jardín y no había lodo en tus zapatos, sí. pero ahora hay un lodazal. Entonces, ¿qué uno hace? Hay probióticos, los pro a favor Biovida. Sí. Son bacterias buenas que uno las tiene dentro, pero que uno puede en vez de los antibióticos, anti en contra Biovida, en vez de tú matar todo eso, vamos a ayudar. Vamos a mandar mensajeros buenos. ¿Y qué es un mensajero bueno para tu estómago? ¿Y para esa gramita del jardín? Un rollo de grama que ya lo existe, ¿verdad? O se te le pones un rollo de grama y ya tú cubres ese celo de azar. Pero tienes que, que, que, que seguir cuidándolo para que esas raíces de la grama se mantengan firmes. Y así mismo ya hoy en día tú puedes comprar probióticos en la farmacia que ese rollito de grama te lo toma y va a ser una camada de bacterias buenas. Pero la gente cree que en un día, que tenemos una varita mágica, sí. y que ya me tomé una patita y ya. ya no, reservado. hay que seguir manteniéndose, hay que evitar por lo menos una o dos semanas de seguir agrediendo tu estómago con el picante, con la, con la cosa grasosa, con toda esa cosa que comiste, que fue lo que te produjo el lodazal. Sí. Si llueve y se hace un lodazal y sigue lloviendo, tú no haces nada que poner una garbita nueva porque va a seguir lloviendo, tú esperas que calme eso o le pones una cerca a tu jardín para que los animales no entren y no lo en los enlodazas. Y eso es lo que uno tiene que hacer con su estómago. Probióticos y mantenerse con probióticos y evitar las agresiones. Eso no quiere decir que un día tú te comas tu mondonguito y tu, y tu sancocho de habichuela, pero y, si tú y, y comiste chicha, un, chicharro, chicharro, un chicharroncito sí, sí, todo, y eso, todo, todo, sí. pero si tú te comiste un chicharroncito hoy viernes, hoy sábado, el domingo, fin de semana, pues lunes, martes y miércoles, dale un descansito a tu estómago, con lo que dije ahorita, víveres blancos o los probióticos que lo puede comprar y así vamos a tener un jardincito cuidado, bonito, abonado con cosas orgánicas, naturales y no tener que ponerle fertilizantes y, y seguir agrediéndolo. Doctor, alimentos que uno ha escuchado decir de mucho tiempo, por ejemplo, el yogur, que el yogur tiene probióticos, pero otros alimentos que usted cree que pueden ser, que puedan aportar probióticos, que uno pueda consumir así de manera habitual, doctor. Sí, mira... Eh, se dividen en prebióticos, sí. los pre, antes de, luego probióticos y okay. simbióticos cuando uno une todo esto. Muy bien. El yogur es leche fermentada y fue el primer probiótico que se reconoció en el mundo okay. en el 1908. Un médico ruso, Meshnikov, descubrió que los húngaros, eh, bul los bulgarios, sí. bulga en Bulgaria la gente vivía más. Y él dijo, bueno, el común denominador es que ellos se desayunan con yogur. Y vio que en el yogur fermentado había un lactobacilo, una bacteria que de la leche que se fermenta y produce el lactobacilo, y lo llamó bacilo búlgaro. Y de ahí vino el yogur, y entonces ya ahí eso mejora tu digestión y mejora tu edad, mejora tu, todo tu funcionamiento. Entonces, eso eh, esto está en los lácteos. Sí. Pero también hay los fos, que son los que vienen de los vegetales. El brócoli, todos los vegetales verdes tienen pro prebióticos, que cuando entran al organismo, con el ácido se oxidan y se forman probióticos. O sea que los vegetales verdes el, y también los lácteos, el queso, te producen probióticos en el organismo. O sea que, es la como dije ahorita, ¿verdad? de ¿verdad? los vegetarianos y, y la carne, sí. los vegetarianos tienen más prebióticos que la carne que no tiene probióticos. O sea que los prebióticos están en los fósiles y en los gos, o sea, lácteos y vegetales. Ok, doctor, lácteos, vegetales que consumimos nosotros frecuentemente y puede usted en su casa también aprovechar, pero doctor, cuando hablamos de medicamentos, pastillas, uno se hace la imaginación de que estos medicamentos solamente se consiguen en esos grandes países, en esas grandes naciones. Uno pudiera en cualquier farmacia buscar medicamentos que tengan estos componentes, doctor. Sí, mira, hoy en día, gracias a Dios, los probióticos, los probióticos son muy baratos, entonces como dije, en 1908 se descubrieron, pero las casas farmacéuticas no han tenido, no, no tenían antes esa necesidad, porque el, el, el, el margen de beneficio era muy poco, y la gente decía, ah bueno, pero yo con un vaso de yogur ya tengo, con un brócoli yo tengo, sí. no. Un vaso de yogur, por ejemplo, tiene 80%, 80 80, miligramos de probióticos. Pero tú necesitas millones de probióticos. Entonces tendría que tomarte 80 a 90 eh, copitas de yogur para tener los probióticos necesarios para tú mantener ese jardincito. Y de ahí ya las compañías farmacéuticas han industrializado los probióticos. En el mercado hay miles de probióticos en Estados Unidos y en Europa. Aquí tenemos pocos, pero estamos aumentando más y más. Ahora, hay diferentes tipos de probióticos. Y no porque el probiótico diga 40 billones, 60 billones es el mejor. El mejor probiótico es que tiene menos cantidad, de, no, de, no de billones o millones, sino de cantidad de, de lactobacilos, bifidobacterias, tienen sus nombres. Hay uno que se usan en, en, en, en, lo, en los ataques agudos que tienen una sola cepa, y hay otro que tienen de 4 a 6 cepas que son los mejores. Pero cuando usted va a Estados Unidos, aquí no lo venden esto, pero cuando usted va a Estados Unidos a una farmacia y ve que tiene un probiótico que tiene 60 billones y cuando usted lo lee atrás tiene 35 nombres diferentes, ese no sirve, ese no sirve, ese es un chocolatico, no va a hacer daño, pero es un chocolatico. Tú compras uno que tenga de 4 a 6 y como máximo 10 eh, cepas diferentes. ¿Por qué? Porque si tú tienes 30 cepas, tú vas a tener un poquitito de cada una que no va a ser bien. Es como las vitaminas ya ahora la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, vienen solas. Antes venían unos complejos de vitaminas que tenían todas las vitaminas y te daban un poquito. Tienes que tomarte 30 pastillas para que tú tenías la cantidad de vitamina C que tú necesitabas. O sea que hay que ver la cantidad de probióticos que tienen, pero también el número de cepas que tiene cada frasquito. Muy bien. Doctor, se nos agotó el tiempo, pero hay una pregunta que no puedo dejar de hacerle a usted. Doctor. ¿Es correcto previamente al levantarse en la mañana tomarse un vaso de agua, sea caliente o sea a temperatura ambiente? Porque me dicen que tal vez las bacteria que se producen puede nuevamente regresar a nuestro cuerpo y estas pudieran ser amigables para nuestro cuerpo, doctor. Wow, esa es una pregunta que tuviste semanal al principio porque esa sí es buena. Mira, se han hecho ya <risa> sí, muchos estudios sí, con sí. los probióticos. En la noche tu cuerpo va matando células y limpiando células. Sí. Por eso cuando uno se levanta hace orina más. Porque todo esto va a impurezas que se van filtrando. Sí. Y en la boca se van también produciendo bacterias buenas, bacterias probióticas, que te van limpiando todas las cosas malas. Entonces, si uno se cepilla inmediatamente, esas bacterias buenas que están ahí, uno las está eliminando. Lo ideal es que antes de tu cepillar, tome un vaso de agua a temperatura ambiente para que eso se vaya y se limpie. Es más, incluso, aunque por higiene ya sí. no estamos acostumbrados, sería bueno desayunar antes de cepillarte los dientes y luego cepillarte los dientes para quitarte todas las cosas nuevas que tú trajiste, porque las cosas viejas que se sí. quedaron en la noche son buenas, son buenas porque te están protegiendo. Entonces el vaso de agua, que fue un estudio japonés que se hizo, es muy bueno porque cuando tú duermes, tú duermes con la boca abierta, con la boca cerrada, respira por la boca, respira por la y se va resecando. Y ese resecamiento hace que las células se produzcan también resecas. Y como dije ahorita, la, la resequedad se rompe, y si la humecta, se pone más flexible. O sea que un vaso de agua a temperatura ambiente va a refrescarte tu boca, pero solamente, no solamente la boca, el esófago, el estómago y hasta el intestino. Y si toma un litro de agua, que a veces es muy difícil, yo lo hago, pero es muy difícil tomarse el litro de agua antes de. Eso te va a incluso a ayudar a que tus intestinos se muevan y tener una evacuación más limpia, más suave. Y evitar las hemorroides y el cáncer de colon y el cáncer de esófago también. O sea que una buena alimentación, una buena hidratación, una buena hidratación en la mañana es importantísimo para tú mantener tus células saludables e hidratadas. Te pongo un ejemplito ya. Si tú con una uva bonita del supermercado la compras ahora mismo y la pones en tu carro, con el calor se va poniendo arrugadita, arrugadita. Y si la dejas ahí, eh, al otro día viene una pasa. Ya esa pasa es muy difícil que tú la hidrates nuevamente. Pero haz, haz este, este, esta prueba. Coge una uva, déjala ahí y cuando esté comenzando a arrugarse, quítela y ponle un vasito de agua y tú verás que se va a poner tan linda como cuando tú la compraste el primer día. Eso pasa en las células de nuestro cuerpo cuando tú tomas el agua. Doctor, muchísimas gracias. Lamentando que se nos haya agotado el tiempo, pero como usted lo ha dicho, pendiente invitarlo nuevamente por aquí. ¿eh? Gracias a ustedes. A usted, doctor, nosotros hacemos una pausa. Señores, hemos conversado con un científico, el doctor Alberto Santana. Nos vemos en un minuto.